Sé que a veces es difícil modular tus emociones. No porque cada que tenga una crisis voy a grabar un video, pero siento que es cuando me vienen mejor las ideas. Y te entiendo. Sé que hay veces que no sabemos cómo controlar nuestras reacciones. Um, si vieron mi video pasado, pueden ver que... Um, es saber un poco de mi historia y a partir de ahí es como yo quiero compartir cosas que me han funcionado a mí y que mi canal gira en torno al cambio de mindset porque todo es nuestra mentalidad sé que también um, nuestras emociones y el cómo estamos energéticamente es como atraemos cosas pero todo empieza en nuestra mente porque es lo que nos tocó vivir en esta experiencia humana sin embargo, no podemos dejar que nos dominen los pensamientos. Y sí, muchas veces me muerdo la lengua porque me pasa, pero al mismo tiempo el hacer esto me recuerda que tengo un propósito en la vida y que mi propósito es cambiar por mí, para mí. Y yo sé que no estoy como estaba ayer, ni siquiera ayer y ni siquiera... La semana pasada y cada, cada día voy aprendiendo una cosita más. Y me vuelvo a recordar que tengo que seguir y que tú también tienes que seguir. Y estamos tan expuestos en redes sociales, en, en la comunicación masiva, que esto lo platiqué hace poco con una nueva amiga que tengo que se llama Ara, que ella también me ha ayudado mucho y yo yo, yo, yo, como paréntesis. Siempre aprendo algo de las personas. Me gusta aprender algo todo el tiempo de las personas. Por lo más mínimo que sea. Y para mí no es mínimo. Si no es algo que se va sumando hacia mi persona. Es muy importante las personas que vamos conociendo. Porque se nos va impregnando cosas de esas personas. Por eso tienes que ser muy selectivo con quien te juntas. Pero a lo que voy es que aprendí que estaba diciendo no. Lo que estaba hablando con ella es que le estaba exponiendo como... Bueno, contando cómo todo está en el cambio de mindset. Y como, o sea, referido a lo de las redes que les estaba diciendo, es que... Pasa un camión. Es que ahorita nos exponen mucho lo de... Tienes que ser feliz, tienes que crear hábitos, tienes que... Bueno, aprende a manifestar, ser la persona de éxito. Pero a veces muy pocas personas te enseñan el lado crudo de la situación. Y yo me estoy atreviendo aquí a mostrarles el lado crudo. Porque ha sido un camino muy largo para mí hasta donde estoy ahora. Y lo sigue siendo. Y mi objetivo y mi propósito es, o sea, en la vida y, y en lo que comunico en redes y, y en lo que soy es ayudar a los demás a mi manera, o sea, sin condiciones, pero a lo que voy es que con las herramientas que yo he ido adquiriendo poco a poco, es como lo que me gusta compartir y de lo que me gusta hablar, porque sé cómo te sientes, o sea, y en el video pasado, aunque sea una persona que me haya comentado, sé que varias personas ya lo han visto, pero una persona me comentó y yo sentí muy bonito que estoy creando ese impacto en una persona que no la conozco, pero... Que tal vez ese video que yo hice fue calma para esa persona. Y que a lo mejor este también lo puede ser. Y así hacer una gran cadena de ayuda. Y regresando al por qué quiero exponer las manera, la, mi vida de una manera cruda. Que obviamente es poco a poco y es algo delicado porque siempre hay gente que te va a juzgar. No me gusta repetir siempre, pero... Somos humanos y un ejercicio que te puedo dejar es solo por hoy, así como en Alcohólicos Anónimos, pero solo por hoy. No te quejes y no critiques y no juzgues, solo por hoy. O sea, a veces ya lo tenemos tan en nosotros el hacer eso como en automático, así como pensar en negativo, pero solo por hoy no lo, no lo hagas. Y sé empático y a veces lo decimos tan fácil, ¿no? Empatía, pero sé que... A veces somos empáticos con lo que nos conviene y qué mejor ser conscientes y reconocer que hay que ser empáticos en cualquier situación, aunque vayas en el tráfico y alguien se te metió y tú quieres decirle de cosas, pero tú tienes que ser, ser más fuerte que ese pensamiento y decir, bueno, lo mejor tenía prisa o tenía que ir al hospital, dejó a su hijo en casa solo, Tratar de cambiar el mindset, que es regresando a, a mi objetivo de vida. Ayudarme a mí y ayudar a los demás a cambiar de mindset y juntos ir creciendo. Y básicamente quería como desahogarme en esto porque tuve este momento... Como que dos majos en mi cabeza luchando por... Dos majos en mi cabeza luchando por... No pensar en cosas tan radioactivas. O sea, como que guardar la calma y ser serenos. Porque, o sea, es lo que te estoy diciendo, lo que va relacionado a redes. Mostramos solo el lado bonito, el lado cute. Y antes de eso, ¿qué pasó? O después de eso, ¿qué pasa? O sea, así son todos tus días. Y sé que a mí me gusta mucho el contenido estético. O sea, me gusta los videos, las tomas lindas, el paisaje que te despiertas. Y sabemos que no siempre es así, no lo es. Entonces, aquí me confieso, aquí es como, ok, me encanta ese estilo porque visualmente a mí me trae calma Y por eso también lo comparto con ustedes Pero, también en este lado en YouTube, que creo que es un lado más íntimo Porque aquí, pues, literal es hablar o crear un video de un tema, o sea, un poquito más largo O sea, es como lo común en YouTube, entonces es... Contar la realidad de que no siempre es así. No siempre estás despertando con pajaritos cantando y... Siendo feliz con tu café en la mañana, haciendo journaling. No siempre es así. Hay días que no vas a querer escribir. Hay días que solo estás viendo al techo. Pensando un millón de maneras de cómo poder cambiar. Pero lo vamos a lograr. Cambiar por nosotros. Para nosotros. Y no para nadie más. Porque el cómo tú te vas a llevar con los demás primero empieza en tu cabecita y en tu corazón y fue lo que también les dije en el video pasado o sea, el yo expresarme aquí me ayuda a calmarme lo necesitaba, necesitaba calmarme y este es el consejo del de día de hoy busca una actividad que te ayude a calmarte como saben y como lo dije en el video anterior yo fui diagnosticada con TLP hace unos meses y ahora me entiendo más y lo reconozco y me permite ver a la Majo desde un ángulo más atrás, o sea de, de lejos y, y decir, bueno, estás haciendo esto, pero frena, frena, tranquila, ¿qué podemos hacer? Y ahorita yo he encontrado que hacer videos me trae calma, como que hablar con alguien, que sé que ahorita estoy yo hablando con un teléfono, pero si alguien lo ve, en cierto modo te ayuda a sentirte escuchado. y regresar al momento presente. Y para acabar este video, recuerden que les dije que quería decir una frase que hiciera clic con la situación. Me salió una frase que decía The book is over, you can close it. Y dice, el libro ha terminado, puedes cerrarlo. Y creo que es la mentalidad que podemos tomar cada que nos sintamos de una manera abrumadora, arrolladora o radioactiva, es, está en nuestras manos cerrar el libro cuando queramos Y empezar otro Todos los días son un nuevo capítulo Y podemos empezar las veces que queramos Y si te equivocaste ahorita En el siguiente minuto lo vuelves a intentar Si te equivocaste hoy, mañana lo intentas otra vez Si necesitas un descanso Lo puedes tomar Si te equivocaste ahorita, la siguiente hora vas a empezar otra vez Después de que hayas como calmado Tu mente de Sabotaje Y todo regrese a dónde tiene que estar, mentalmente hablando, puedes empezar las veces que tú quieras. Y puedes cerrar ese capítulo las veces que tú quieras. Entonces, the book is over, you can close it now. Y puedes abrir otro nuevo. Estoy contigo, nos vemos en otro video. Te quiero.